Junto a Iván Canelas Lizárraga, con quien nos sumergimos en el mundo paralelo. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Hola, gringo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. bueno. Hablo tuyo, por favor. Bueno, vamos a lo mío, entonces. Yo no, no, yo no estaba hablando de lo que tú piensas, gringo. No. Yo me no estaba preguntando de manera general sí. si usted está bien. Todos te dicen lo mismo. ¿Cómo va la salud? Todo usted ¿Se lo ve lo mismo. bien? Pero bueno. Te voy a decir algo, no hay que burlarse de la gente que está sufriendo No, no estoy burlando No es bueno eso No, por favor, con mucho Ya, ya me va a tocar, voy a esperar <ríe> Estoy espera, sentado. Sí. sentado. Seguro que sí, seguro sí. que sí Ok, vamos a lo nuestro entonces. ¿De qué hablan estos tipos? Dirá mucha gente <ríe> que no sabe que el quedó chao Que fue ajá, vaculeado ajá. Además por un equipo chileno, eso duele el doble Bueno, ya, está, bueno, ya fue, sí, pasó, pasó Al menos hubo el gol de la, del honor Si sí, eso sirve de consuelo para alguien <risa> que levante la mano quien está feliz con decirlo no, no, no, no, no, para nada para nada, nada. no estamos felices Bochorno, bochorno. Sí, sí. la verdad que sí Dale. bueno, vamos a la información tenemos um, hoy día un tema interesante hace tiempo que no había un contrapunto como el que se ha vivido hoy día en las redes sociales con dos presidentes, con dos mandatarios de, del continente sudamericano eh, tenemos a Petro y a Nayib Bukele que han polemizado. Respecto de las políticas de Bukele que tienen que ver con las cárceles y el encarcelamiento de miles y miles de supuestos pandilleros en, en San Salvador, quiero invitarte a que escuchemos este video gringo. Eh, al señor director, por favor, pongámoslo desde el principio, porque es muy dura la crítica que el presidente colombiano hace a, a Nayib Bukele por, por esta situación. Por favor, escuchemos lo que dice eh, Petro, por favor. No me puedo meter en otros países...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 Presidente El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa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 fue difundido ampliamente por las redes en, y por los medios en Colombia y el contrapunto que hubo entre dos presidentes fue en Twitter, obviamente, la, la red favorita de los mandatarios. Quiero mostrarte lo, cómo responde Bukele a esta crítica tremenda que le hace el presidente colombiano. Habla de campos de concentración, utiliza, utiliza el término dantesco y además dice que él ha logrado cosas, que en Colombia se han, alegra, se han logrado cosas Mejores abriendo universidades y no cárceles. Eh, durísima la crítica de, de Petro. ¿Y qué le responde Bukele? Señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga. Y no se queda ahí Petro. Petro retruca en, en otro tuit. Eh, ¿Podemos ver el siguiente tuit, por favor? El, el flamante... Bueno, no tan flamante, pero sí muy nuevo presidente de Colombia, responde pues Naib, Naib Bukele. Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades, le dice el señor Petro a Bukele. Y Bukele le responde también, ¿no? Eh, desde 1993, 30 años, usted gobernó 30 años, Bogotá. No es usted presidente de Colombia, nuestra experiencia, dos puntos. De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de solo un dígito. La reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan. Bueno, la, la polémica estaba ya servida, eh, los medios estaban felices de esto. Y hay un último tuit de Petro que le, le propone un, un evento internacional para discutir el asunto, que es mejor cárceles o universidades. Y le dice, Petro, para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mocus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente en Nayib Bukele. Ahí termina el contrapunto entre los dos presidentes. Hace tiempo que no teníamos un contrapunto así en las redes sociales, a través de Twitter. Y bueno, eh, ¿qué es lo que sacamos de esta información, gringo? Es cárceles o universidades, ¿tú qué piensas? Mira, yo te propongo lo siguiente, agradecerles a, a Petro y a Bukele que se han enfrascado en este debate, porque nos va a permitir mañana hacer esta pregunta a la gente, ¿qué te parece? Ya tenemos la encuesta Excelente. para mañana, vamos a preguntar a la gente, ¿qué cree que es mejor? ¿Cuál cree que es la solución para afrontar el, los índices de criminalidad tan altos? ¿Las cárceles, hacer más cárceles o hacer más bien universidades? ¿no? Ya está, ya tenemos la pregunta resuelta, que la vaya preparando Gustavito, para que mañana Diego y nuestro compañero Milton, ¿no es cierto? La pongan al aire bien tempranito, ya está, y mañana nos jugamos una opinión, ¿Qué te parece? Me parece excelente. El debate está servido y, pues bueno, eh, ambos presidentes eh, tal vez tendrían eh, de, algo de razón de, eh, partiendo desde el punto de la experiencia de sus propios países. Entiendo que Bukele no tiene mucho tiempo para a, a hacer universidades y esperar a que la gente se forme en las universidades para luego eh, tener buenos ciudadanos. Y la experiencia de, de, de, uh -huh. de Colombia, evidentemente, es una experiencia de largo aliento. Entonces, Puede ser que los dos periodistas tengan sus, los dos presidentes, perdón, tengan sus razones. Y bueno, mañana vamos a ver qué es lo que piensa nuestra, la, la gente en Bolivia con la encuesta que vamos a lanzar bien temprano. Seguro que sí. Vamos Seguro. al otro tema. Ok. Eh, un tema polémico que ha estado en las redes desde ayer, gringo, pero que hoy día ha tenido realmente ya un desenlace bien, bien, bien curioso. ¿no? Eh, esto ha ocurrido en Puno, en, en Perú, una localidad que está cerquísima de nuestro país y ¿qué ha ocurrido? Un eh, delivery, como se le dice a estos jóvenes, a estas personas que llevan eh, comida en, en sus motos, ha sido sorprendido con una momia en, el, en la mochila donde lleva la comida los deliveries que también los conocemos acá en nuestro país y esto es lo que han encontrado los agentes de la policía cuando han interceptado a tres jóvenes que estaban tomando unos traguitos en un mirador de, de Puno, se han acercado, los han revisado y han encontrado esto. Eh, dentro de la mochila donde se traslada la comida han encontrado una momia que tiene entre, ocho, entre 600 y 800 años de antigüedad, una momia precolombina y bueno, eh, esto ha sido noticia mundial porque bueno es un hallazgo que podríamos decir macabro el muchacho, porque vamos a ver el video al final, el muchacho eh, una vez que, que ha sido sorprendido ha explicado que esta momia estaba en su casa, que la tenía hace más de 30 años en su casa, que su padre le había, se la había arrebatado a un policía que le debía dinero y que se habían encariñado con la momia y que, bueno la momia se llama Juanita y que bueno, él la quiere mucho, está en su, comparte con ella en su casa, una historia bien truculenta y bueno, al final de todo, resulta que esta momia es, ha, sido, ha pasado a, a ser custodiada por el Ministerio de Cultura del Perú y resulta que no es Juanita, sino es Juan o Juanito, ah, porque mira. no había sido una momia de sexo femenino, sino más bien alguien de sexo masculino que ha fallecido a los 45 años de edad, según dicen los expertos, y que data de, como ya lo habíamos dicho, entre 800 y 600 años atrás. entonces Qué impresionante. Sí, es una... Uh, a, mí, a, mí, a mí me impresiona, cuando yo escucho las publicidades de, las, de los deliveries. dicen, ¿eh? pedinos lo que quieras, nosotros te lo llevamos, ¿no? O sea, te imaginas llamando, "Tráigame por favor una momia de hace 600 años, ¿no? Y el tipo con la... Con la maletita, corriendo en su moto, llevándote la momia. Qué loco, ¿no? Bueno, Tremendo, es, una, es una... Tremenda es, la historia. Es una, es una gracia. Digo, ¿qué, qué cosa, no? ¿Qué cosa? Tremendo, bueno, Está sí. detenido el, el, el señor, el joven, un joven de 26 años. Ahí está el video, lo podemos ver, el momento en el que la policía eh, encuentra la momia dentro de esa mochila de delivery de una empresa que también opera aquí en Bolivia. Claro. Eh, claro. y ahí Ahora está. Ah, imagínate que te traigan la pizza en, en una eso, maleta. Eso en es lo primero. Un rato antes trasladaron lo, una momia de, de no sé, Juanito o Juanita. O eso, es, eso es lo primero ay, que ha preguntado, Gringo. Ay, ay, y ay. ahí está el muchacho, ¿no? El muchacho, eh, al parecer con algunos efectos del alcohol, trataba de dar explicaciones de qué estaba haciendo con esta momia, ¿no? Bien. Y ha sido noticia, como te digo, mundial en, en muchos medios, la, en medios alemanes. Eh, eh, de habla in inglesa, ¿En se ha producido la noticia así es, en el mundo, el mundo paralelo, paralelo y una, una noticia absolutamente terrenal qué tremendo sí, bueno, las, las cosas que ocurren en, en las redes y a causa de las redes ¿no? no olvidemos que este negocio de pedidos ya y de los otros que hay nace de... a raíz de los negocios que hay en internet ¿no? y, y en los negocios móviles gracias al teléfono móvil ¿no? qué cosa, qué sí, interesante interesante bueno, ya está, dale así es Vamos a ir al siguiente tema, eh, un tema futbolístico, futbolero. Eh, resulta que el mejor jugador del mundo, eh, Lionel Messi, ha decidido hacerles un regalo especial a sus eh, compañeros de equipo con los que ha obtenido el, la Copa del Mundo en Qatar en diciembre del año pasado. Ha decidido comprar 35 teléfonos iPhone eh, bañados en oro, ha gastado 210 mil euros en ellos, cada uno cuesta 6000 mil euros, y aquí están las imágenes, eh, iPhones de última generación, iPhone 14, 256 gigas de capacidad, el iPhone Pro Max, que es el iPhone más grande, bañados en, bañados en oro, de 24 quilates y con las tres estrellas que representan los tres campeonatos mundiales obtenidos por la selección argentina a lo largo de la historia de los mundiales, y aquí están las, eh, los regalitos que Messi tiene para sus... Eh, Compañeros de equipo y para el cuerpo técnico que ha salido recientemente campeón del mundo, ahí están las fotos, eh, esos son los, los regalos que Messi tiene para sus Acá compañeros. Cada uno con su nombre y con cada el uno, número de la camiseta. ¿no? Así es, cada uno con el nombre y el número de la camiseta, es el regalo que les está haciendo Messi a sus compañeros. Y bueno, esta noticia ha sido, ha sido trending, trending nos referimos a que ha sido una noticia de las, las más importantes y bueno la tenemos en este espacio ¿Y cuánto porque... vale cuánto vale uno de sus teléfonos dan el dato o no seis mil dólares seis mil euros seis mil euros mil euros cada casi seis mil y poquito dólares uh -huh. bien ahí está eh, bueno eh, Messi que en el otro lado de la medalla también la pasó mal no porque recibió noticias de su natal Rosario en sentido de que un negocio de la, de la familia de su esposa no es cierto ha sido baleado y le han dejado un mensaje terrible al propio Messi, ¿no? Al propio Messi eh, respecto a eh, un tema muy extraño, ¿no? Aparentemente narco, dicen en, en Rosario. Eh, están involucrándolo incluso al intendente de Rosario, donde dicen, ni él te va a salvar, le dicen a Messi, ¿no? Una amenaza, pero tremenda. Eh, Qué cosa, ¿no? De un lado de la medalla, esto, ¿no es cierto? Ese gesto que tiene él con sus amigos y, y del otro, ¿no es cierto? Eso que le ha pasado a. Ahí nomás, no más, ¿no? Cerquita Messi, ¿no? Es la familia de su esposa, que tiene un supermercado, que fue baleado, ¿no es cierto? No sé si tienen algunas imágenes de, de esta circunstancia que se ha vivido en Rosario, en Argentina. Rosario es una capital, por cierto, bastante golpeada por el tema de delincuencia y todo ¿no? aquello, de violencia, ¿verdad? Eh, entonces, bien, eh, ¿qué cosa, no? ¿Qué día para Messi, no? Esto se anunció hoy, esto del teléfono, sí, y hoy o sea, también se anunció hoy otro. Ha sido, ¿no? Hoy ha sido la noticia... Bueno, en realidad, esto ya viene... Ya se había anunciado por la empresa que... Que hace este tipo de, de regalos en Bañados en Oro el día de ayer, y bueno, ha empezado a hacer noticia porque ya se anunció que los teléfonos estaban listos y que Messi los iba a empezar a entregar a sus compañeros. Y luego ocurre esto que tú mencionas con, el, con la baleadura del negocio de los, de los padres de Antonella Racuso, la esposa de Messi, ahí está el, el mensaje que le dejan, ¿no? Eh, la, pero la verdad es que no sé cuán riesgo estará la vida de Messi y de su familia Bueno, nosotros sabemos que con la plata que tiene el mejor jugador del mundo Podría contratar no uno, sino dos ejércitos para protegerse Una ¿no? persona que está muy bien informada me dice eh, No son regalos de Messi son de un empresario que se los entregó para que los distribuya entre sus compañeros. Es una suerte de promoción publicitaria. Ah, bueno. ¿Sabías eso o no? No, los medios de comunicación, Infobae, el Clarín, eh, todos los medios grandes de la Argentina lo han puesto, como te digo. Regalos de Messi para sus compañeros. Probablemente esto sea parte, evidentemente, de una estrategia de marketing, no lo descontamos. Lo de los, nuestro, de los teléfonos, nuestro, no es esto, ¿no? No que están viendo ahora en, su, en la bueno, pantalla. Eh, este es el cartel que pegaron en el supermercado, que es propiedad de la familia de la esposa de, de Messi, ¿no? Donde así ahí es. justamente le están, le están diciendo que eh, no ni el, ni el intendente lo va a salvar, ¿no? Así es. Eh, así que, caramba, qué tema. Pero ¿no? bueno, los medios, a ver... Si te, en todo caso, si se trata de una estrategia, la estrategia tiene que decir que son los regalos que le hace Messi. Porque ya no tiene mucho chiste que, que sea un empresario el que regale los teléfonos a los jugadores. El chiste es que Messi tiene que hacer el regalo, siendo él el capitán de la selección, el, el comandante que los ha llevado al triunfo, el mejor jugador del mundo, etc. ¿no? Uh -huh. Y ahí está la información, seguramente dará lugar a varias reacciones y especulaciones. Pero bueno, esa, esa es la vida también de los futbolistas gringo, que no están alejados en ningún caso de, ni de estos aparatos, ni de las redes. ¿no? Mira, hasta tengo el nombre del tipo. A ver. Benjamín Lyons. La empresa se llama InDesign Gold. Así Fue es. la que lo visitó a Messi y le dijo, toma esto, repartirles a tus compañeros y hágame un chivito ahí, pásenme una puli para que... Después ya en el canal la, por ejemplo, la, la gerente hace Raj, unos teléfonos así, ¿no? Para todos los empleados, te imaginas. Personalmente a, a viendo, mí, a mí ¿Ah? no, no me gustan esos teléfonos. No, a mí tampoco, son, a mí menos. Son a mí la demasiado... verdad, el oro, el oro me da alergia. Sí, sí, sí ah, a mí me hace mal el oro. Ostentoso. Me hace arder las manos. No, no, no muy ostentoso. No. Eh, sí. eh, representa cosas que. Mejor este de plastiquito sí. nomás. Sí, sí, sí. Gracias, muy amable. Sí, así es. Vamos claro. al siguiente tema. Es por un favor. tema para aliviar un poco el el, el ámbito informativo de estas cosas que nos traen las redes. De, vamos a bajar el tema de la, de la atención de los políticos, de momias y de celulares ostentosos. Ah, se ha viralizado en las últimas horas un video bastante interesante de un cachorrito de, de raza pastor francés. De, ah, son bellísimos estos perritos, a mí me encanta. O Bulldog. Oh, Bulldog francés, perdón. Y mira, es increíble no. la habilidad que tiene este, este peludito. ¿Por qué lo han colado al Le han pegado las patitas no, no, con no, algo. No le, no le quite, no quite mérito. Qué así? Ah, no, mira, es un crack. <ríe> es un crack. Es, es un bello, es hermosísimo. Qué y bueno, y estas, estos videos podemos tenerlos alrededor del mundo. Gracias a que, a que los, las redes sociales, las cámaras de los teléfonos móviles, y existen las plataformas donde se pueden divulgar este, este tipo de videos. Realmente bellísimo el, el perrito, hermosísimo. Eh, se llama Repollo. Eh, el, el nombre bueno. es, un, es un perro chino. Pero que eh, en la traducción termina siendo eh, repollo en castellano. Qué ¿no? belleza. Qué y bueno, es habilidoso, súper lindo, muy bien entrenado el perrito y hace de las delicias de la gente y en las redes sociales. Esto, este video se ha viralizado especialmente en las redes de Asia y bueno, hay razón para que se viralice El perrito es muy lindo, ¿no? Buenísimo. Sí, así dale. bajamos un poquito la atención. Dale, bueno. buenísimo. No, ya decía en broma que le han hecho. Está claro que tiene la destreza, mira. Sí, bello, es bello. Espectacular. Así buenísimo. Es. Bueno, bueno, gringo. Dale, Iván, Ay, buenísimo. Nos vemos mañana. Espero que mañana ya con mejor ánimo nos podamos <risa> encontrar para cerrar la semana. Sí, sí, dale. Que la pasen muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Hasta chao, luego. hasta luego. Gracias. 21 a